Vamos a iniciar el curso que lleva por título del Grupo Tácito al Grupo Prisa, con el subtítulo Ética Civil y Opinión Pública en la Transición a la Democracia. Me presento, soy el profesor Agustín Domingo Moratalla, catedrático de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia y profesor invitado en la Universidad Cardenal Herrera, en la cual voy a impartir este curso sobre ética aplicada que, como les decía, lleva por título del Grupo Tácito al Grupo Prisa. Este curso ha surgido a petición de los propios alumnos que el año pasado me solicitaron que reflexionáramos sobre el papel de la transición, la ética de la transición y lo que desde hace algunos años llamábamos ética civil. ¿Por qué este curso y por qué esta oferta académica a esta generación de alumnos? Hay cinco razones fundamentales por las cuales eh, he preparado este curso y quiero ofrecerlo. En primer lugar, quiero explicar el título. El título del Grupo Tácito al Grupo Prisa eh, marca una transición, es decir, de un grupo eh, ideológico, como era el Grupo Tácito, a un grupo empresarial, como era el Grupo Prisa. De todos conocido, el Grupo Tácito era un grupo de eh, propagandistas animados por Abelardo algora eh, que a partir de 1973 comenzaron a publicar una serie de artículos en la prensa, fundamentalmente en los periódicos del grupo de la editorial católica EDICA, y el, la cabecera más significativa de ese grupo era el periódico YA. Con ellos, de 1973 a 1977, eh, se inicia eh, una aventura intelectual y una aventura política importante ...que fue bautizada en el grupo como Grupo Tácito. Sin embargo, en realidad, no quiero terminar en el Grupo Tácito... ...sino quiero terminar o quiero que veamos la analogía... ...o la relación que hay entre este grupo, el Grupo Tácito y el Grupo Prisa... ...porque la transición a la democracia, si bien la empieza el Grupo Tácito... ...la va a terminar el Grupo Prisa. Hoy, 40 años después de aprobada la Constitución en 1978, en concreto, eh, 42 años después, parece como si estuviéramos haciendo arqueología o nostalgia de lo que sucedió en la transición. Sin embargo, no es así. Y no es así eh, por varias razones. En primer lugar, porque necesitamos reconstruir, necesitamos eh, reconsiderar, necesitamos reflexionar, necesitamos repensar eh, lo que sucedió y lo que ha sucedido con la transición. Por una razón muy sencilla, y es, en realidad, a veces nos preguntamos, quienes eh, pertenecemos a una generación distinta a la de los universitarios actuales, nos preguntamos eh, por qué eh, saben poco de, de la transición, por qué saben poco de aquella época y por qué desprecian con facilidad eh, la transición. Tendríamos que preguntarnos, ¿y qué estamos haciendo nosotros para ello? Eh, somos responsables de la falta de conciencia democrática, pues bien, la finalidad del curso es que eh, como generación, podríamos decir, preocupada por eh, la, la ausencia de, de sentido histórico cuando hablamos de la transición, ayudemos a nuestros nietos, ayudemos a nuestros alumnos, ayudemos incluso a nuestros hijos a reactualizar y reflexionar sobre los valores de la transición. Por una razón clave y es necesitamos reanimar, reconstruir el ánimo, con el cual participar en la vida democrática. Además, creo que hay algo muy importante en esta reflexión sobre la transición y es el papel de la concordia y el papel de los valores que aparecieron en el título preliminar de la Constitución que todavía siguen vigentes y siguen siendo actuales. La clase, el curso, lo voy a organizar en cuatro o cinco secciones aproximadamente y hoy vamos a desarrollar la primera. En esta sesión primera les voy a presentar brevemente algunos libros, algunos trabajos sobre la transición que me están sirviendo de inspiración para preparar las clases, para que ustedes también puedan hacerse con estos materiales, preparar las lecturas, acompañar las lecturas con las reflexiones que vamos a hacer. En primer lugar hay un libro clave y es el libro de el profesor Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona. Juan Antonio Ortega era uno de los tácitos, uno de los personajes más importantes del grupo tácito y hace unos años publicó un libro que llevaba por título Memorial de Transiciones y con él llevaba el subtítulo La generación de 1978. El libro es un trabajo voluminoso, es un trabajo muy serio, es una pequeña autobiografía donde hay un capítulo importante dedicado al grupo tácito. Les aconsejo las reflexiones del profesor Juan Antonio Ortega porque en realidad eh, no solo reconstruyen su trayectoria vital, sino, sino que nos ayudan a meternos en todo lo que sería la España del siglo XX. Digo el profesor Juan Antonio Ortega y Díaz Amprona porque además de ser ministro, además de tener varios cargos directivos y responsabilidad en varias empresas, realmente eh, en los años 60 cuando trabajó con el profesor Ruiz Jiménez, en realidad, él también se dedicó, como nosotros, a la enseñanza. En segundo lugar, el segundo trabajo que quiero presentarles y que quiero que forme parte del marco es el libro de eh, Juan Manuel Otero Novas. Juan Manuel Otero Novas hace también eh, algunos años publicó un libro que llevaba por título Lo que yo viví. Juan Antonio, Juan Manuel, perdón, José Manuel Otero Novas fue otro de los personajes importantes dentro del grupo tácito y de la misma manera que Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona también pudo eh, vivir en primera persona aquellos tiempos, aquella época y eh, acompañar a Adolfo Suárez en la transición. El libro es también una autobiografía, él lo subtitula Memorias políticas y reflexiones. Está en la editorial eh, Prensa Ibérica y lleva ya varias ediciones les aconsejo vivamente la lectura del libro porque, repito, le sucede lo mismo que al libro del profesor Juan Antonio Ortega, realmente nos ayuda a reconstruir las raíces de nuestro propio pasado. El libro del eh, Juan Antonio Ortega estaba publicado, está publicado por Galaxia Gutenberg, el libro del profesor Juan Manuel Otero Novas está editado por Prensa Ibérica. En el grupo Prisa hubo otro, otro personaje importante que, eh, si bien eh, no intervino directamente en lo que sería el grupo Prisa en la redacción, perdón, el grupo tácito y en la redacción de los artículos de aquella época, sí hay eh, una serie de trabajos y hay una serie de experiencias que ha recogido en un libro que lleva por título La transición, eh, síntesis y claves. Me refiero a al también exministro de Adolfo Suárez y también miembro de Unión de Centro Democrático, Salvador Sánchez Teherán. Fíjense, el, el, la portada del libro lleva eh, la fotografía de, del rey de Torcuato Fernández Miranda y el momento en el cual Adolfo Suárez eh, jura ante el rey, ante su majestad el rey, su cargo como eh, presidente del gobierno. Este libro... Eh, tiene un capítulo interesante sobre eh, la, el papel del Grupo Tácito y sobre todo el papel que Tácito representó en la transición y en qué medida no podemos entender lo que significó la transición política y democrática en España sin lo que eh, era el Grupo Tácito. Para eh, profundizar en lo que es el Grupo Prisa, hay un trabajo clave, hay un libro clave, y es el libro de Felipe González y Juan Luis Cebrián. Hoy, sobre el grupo Prisa, hay una serie de publicaciones, hay una serie de trabajos y hay eh, numerosos investigadores que han analizado y han estudiado la evolución del grupo Prisa. Sin embargo, me interesa en el análisis que yo voy a realizar a lo largo del curso que tengamos presente este trabajo de Felipe González y Juan Luis Cebrián. Como se pueden imaginar ustedes, tanto Felipe González como Juan Luis Cebrián son dos personajes significativos dentro de lo que podríamos llamar, si no la transición a la democracia, sí si el Grupo Prisa. De hecho, Felipe González va a ser el primer eh, presidente eh, del Partido Socialista eh, Obrero Español en el año 1982 y hay quienes piensan que la transición política a la democracia en realidad termina con la llegada al poder del Partido Socialista y el gobierno de Felipe González. Y eh, quiero eh, dejar constancia de este libro, que lleva por título El futuro no es lo que era, una conversación editado por la, editoria, por la editorial Aguilar, porque... Eh, con un estilo ágil y eh, a modo de conversación durante un fin de semana completo, ya en los años en, año, en el año 2000, ya a principios del, del siglo XXI. Estos dos personajes de finales de, del siglo XX y personajes importantes en la historia española durante un fin de semana se encerraron para discutir determinados temas y para eh, plantear una serie de conversaciones que considero que son interesantes y nos pueden ayudar a entender lo que eh, llamamos el Grupo Prisa. Tanto el Grupo Tácito como el Grupo Prisa son dos grupos eh, que yo voy a llamar intelectuales colectivos porque lo que me interesa a lo largo de este curso es presentar el papel que los intelectuales y, sobre todo, el papel que los intelectuales no individuales, no de manera individual, sino de manera eh, colectiva, tienen en la construcción de la vida democrática. Por lo tanto, estos cuatro eh, trabajos, estos cuatro ensayos, les aconsejo que puedan ser eh, utilizados, puedan ser leídos simultáneamente a la vez que, vamos, eh, que voy a ir desarrollando este curso. Pues bien, mo eh, mostrados estos eh, trabajos, estas bibliografías, est estos trabajos básicos, voy a eh, iniciar ahora lo que podríamos llamar eh, las pantallas, las diapositivas, el hilo argumental de lo que va a ser el curso. Como les decía, esta sesión, esta primera sesión va a ser una sesión en la cual me voy a centrar tan solo en los dos primeros puntos del índice. Paso ahora a compartirles la pantalla en la cual están las distintas transparencias, los distintos esquemas con los cuales voy a iniciar la clase. Bien, como les decía, el curso, esta primera, el curso lleva por título del grupo tácito al grupo Prisa y eh, le he puesto un subtítulo eh, que a mi juicio eh, les puede orientar y con el cual quiero eh, contextualizar mi trabajo. Mi trabajo no es histórico, no voy a presentar la historia del grupo tácito, tácito ni la historia del grupo Prisa, tampoco es eh, político, es decir, eh, es a medio camino entre lo histórico, y lo político porque lo que quiero es que veamos que las ideas, los valores propios de la transición con los cuales arrancó el grupo tácito, en realidad tendríamos que seguir pensarlo, pensándolos, teníamos que seguir eh, analizándolos y esa es la finalidad del trabajo que quiero eh, presentarles. Eh, ¿Por qué eh, nos preguntamos por, por, por la transición? ¿Por qué eh, analizamos el papel de los grupos como Prisa o como el grupo Tácito. Yo me he hecho una pregunta muy sencilla que hemos hecho con la democracia de entre 1978 y 2020. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué ha pasado en estos 40 años de, de, de ética democrática? Eh, ¿La hemos regado? ¿La hemos mantenido? ¿La hemos alimentado? Fíjense que hoy, eh, en el balance de esos años, hay dos momentos importantes. Un momento clave, que es el, el 15 de mayo de, de 2011, cuando aparece el movimiento de los indignados, el movimiento, eh, podríamos decir, en el cual eh, arranca lo que más adelante y más tarde será un partido político como es el de, el de Podemos, y este grupo político, este grupo político ha sido, este liderazgo de este grupo político que desempeña el señor Iglesias, fue Organizado, fue sintetizado, fue eh, analizado por el profesor José Ignacio Torreblanca en un libro que lleva por título "Asaltar los cielos", donde describe y analiza la génesis, la estructura y la dinámica populista, la dinámica social comunista de el planteamiento de Podemos. ¿Qué papel eh, ha desempeñado Podemos o qué papel han desempeñado este tipo de líderes y estas revueltas para que nos preguntemos hoy por la transición y el papel del Grupo Tácito y del Grupo Prisa. Pues eh, quiero partir y arrancar con, con, con esta presencia, o al menos con, estos, con la portada de este libro y con lo que significa el movimiento de los indignados del 15M, porque realmente eh, una de las ideas centrales de eh, este grupo político y de estos grupos políticos es revisar, reconstruir eh, la historia reciente de la democracia española y eh, determinados eh, grupos también del Partido Socialista y determinados intelectuales próximos al Partido Comunista y al Partido Socialista consideran que la legitimidad de la transición es discutible y consideran que el periodo que va desde el final de la guerra civil hasta eh, la actualidad es un periodo que hay que revisar, que hay que reconstruir y por lo tanto todo el franquismo, toda la transición, todo el gobierno tanto de Felipe González como los gobiernos de Aznar tendrían que ser cuestionados porque hay un olvido de la legitimidad republicana y eh, sobre todo una... Eh, Minus valoración de lo que significó la transición política. Ciertamente, la transición política pudo hacerse mejor, pudo hacerse de otra manera, sin embargo, realmente, eh, cuando eh, vemos un desprecio, una vuelta a la política del odio, una vuelta a la política del rencor, una vuelta al guerra civilismo en este tipo de planteamientos, tendríamos que preguntarnos qué ha sucedido en la educación de estas nuevas generaciones cuando no hemos podido transmitir lo que significó el espíritu de la concordia, el espíritu de la reconstrucción democrática propio de eh, la transición y del grupo tácito. Como les decía, el desarrollo del curso eh, consta de 10 puntos y eh, voy a arrancar hoy con los dos primeros. Fíjense, el, el desarrollo del curso lleva, eh, en primer lugar, hoy voy a hablar de los intelectuales colectivos y del papel que la legitimidad y la legalidad van a tener en la construcción de una ética democrática. Voy a seguir presentando lo que es el valor de la transición y qué significa la transición desde el punto de vista ético y político. Luego presentaré las características del Grupo Tácito y en qué medida el Grupo Tácito promovió directamente un concepto importante y reconstruyó un concepto importante en aquellos años que va a ser el concepto de ética civil. Un concepto donde tan importante como la opinión pública fue la opinión publicada. Esta es la marca fundamental de eh, por qué quiero detenerme y por qué quiero señalar la importancia del grupo Tácito. No estamos única y exclusivamente ante un grupo de intelectuales, de políticos, de abogados, que querían reflexionar para mejorar la democracia, sino que utilizaron los medios de comunicación, y en concreto utilizaron la prensa, la, el grupo de periódicos de la Editorial Católica, para generar una opinión, para construir una opinión, y por lo tanto no eran sus opiniones personales, no eran sus ideas personales, sino que era el proyecto de democracia y era el conjunto de valores que querían transmitir. Pero no solo los querían transmitir desde el punto de vista verbal o literario, sino querían que, esa, que ese discurso y que esos valores formaran parte del diseño institucional. El diseño institucional de la democracia española está endeudado con este tipo de discusiones, con este tipo de planteamientos, con este tipo de reflexiones que aparecieron en el grupo tácito. Como les decía, la ética civil, la fortaleza de una ética cívica, de una ética de ciudadanos, de una ética mínima para la convivencia y la concordia, arrancó en el espíritu del grupo tácito. El grupo PRISA. Eh, marca distancias con el grupo Tácito, cuando en el 77 desaparece el grupo Tácito podríamos decir que hay un nuevo intelectual colectivo que es el del grupo Prisa. El grupo Prisa no es eh, tan solo un conjunto de eh, periódicos, no es tan solo eh, el periódico El País, sino que en realidad con el paso del tiempo se adquieren eh, Radios, la, la cadena SER, la, la cadena de emisoras de la sociedad española, que, que se llamó la Sociedad Española de, de, de Radiodifusión, y por lo tanto, además de la prensa escrita, van a tener un conjunto de emisoras, pero también van a tener participaciones en Canal Plus, en, en lo que podríamos llamar Medios que no van a ser solo medios, medios escritos, sino que estamos ante un tiempo nuevo y ante un grupo nuevo donde la opinión pública ya no va a ser solo opinión publicada, sino que estamos ante el mundo de la imagen, ante el mundo de las películas, ante el mundo del cine, ante el, mu ante el mundo de la radio. Las dimensiones con las cuales el intelectual colectivo tácito empezó no se parecen en nada a las dimensiones con las que el intelectual colectivo prisa, determina y mantiene su, vamos a llamar, hegemonía o su presencia dentro de la vida pública. Por lo tanto, quiero marcar esa, esa tendencia, ese, eh, ese, ese papel de los intelectuales colectivos que crean y generan un grupo como el de Tácito y ese papel de los medios de comunicación agrupados en, en holding de empresas, que es el grupo Prisa. Fíjense, eh, ahí les he puesto cómo el grupo Prisa tiene pues, la editorial Aguilar, la editorial Santillana, es decir, hay una serie de, de, de empresas editoriales y de grupos editoriales y sobre todo va a tener una proyección que no tenía el grupo Tácito y es una pro, pro, proyección global, una proyección fundamentalmente iberoamericana. En realidad, mientras que con el grupo Tácito Estamos dentro de lo que sería una ética civil, con el grupo Prisa nos situamos en el horizonte de una ética cosmopolita, una ética global, donde lo local, lo nacional y lo internacional van a tener unas dimensiones que no tenía en el grupo Tácito. Por último, la última parte del curso está destinada fundamentalmente a a reconsiderar, a evaluar y a analizar lo que podríamos llamar, o lo que me gustaría llamar, el papel de las generaciones dentro de la vida política y sobre todo en qué medida necesitamos recuperar el protagonismo de la sociedad civil y asignar una reflexión, yo lo he llamado combativa, en el sentido de activa, en el sentido de participativa, en el sentido de dialogante, de lo que podríamos llamar los grupos intermedios, que están entre lo que sería el campo partidista de la política y el campo económico de, de las empresas o de la vida privada. Ese ámbito de sociedad civil me interesa fortalecerlo, me interesa reforzarlo y la finalidad de este curso, la finalidad de estas clases es descubrir determinados elementos que pueden ser importantes en su construcción y en su refuerzo. Bien. Eh, Punto primero, tanto el grupo eh, Tácito como el grupo Prisa son lo que yo llamaría, lo que podemos llamar dos intelectuales colectivos. A partir del siglo XX... Eh, fundamentalmente a, a partir de finales del siglo XX, la figura del intelectual ya no es como empezamos en el, a principios del siglo como intelectual individual, sino que la figura del intelectual va a ser una figura discutida, va a ser una figura importante, y eh, en primer lugar el, el, el problema surge, o a principios del siglo, el problema surge con el artículo de Zola, yo acuso y, a partir de este momento, desde el punto de vista de la historia de las ideas, de la historia del pensamiento político, nos vamos a encontrar con la unión entre los intelectuales y la prensa, la relación entre la prensa escrita y el papel de los intelectuales. Tendríamos que preguntarnos, ¿los intelectuales comprometidos por la verdad? Y estamos recuperando una dimensión performativa, una dimensión pragmática de la comunicación, del diálogo, porque a partir de ese compromiso intelectual, a partir de esa búsqueda conjunta de la verdad, realmente no nos conformamos con, con la pura palabrería, sino queremos que esa eh, opinión personal se transforme en opinión pública y por lo tanto creemos que la democracia va a tener esa dimensión pública que nos va a dar la libertad de prensa. Eh, en la historia de, la, de las ideas y de la intelectualidad española, los intelectuales y la, la vida pública del siglo XX, eh, es, es muy importante. Por marcar solo un momento importante en la vida española, eh, el, el periódico El Debate eh, fue importante, pero pensemos también en, en, en revistas que van a surgir en los años 20, en los años 30, como la revista Cruz y Raya, como años más tarde la revista Cuenta y Razón, etc. Eh, tendríamos que pararnos también en la relación entre la prensa y la política en la España de la transición y en qué medida estos dos grupos eh, que vamos a analizar son posibles por, por la apertura progresiva de la libertad de prensa y, eh, eh, lo que podríamos decir, el cambio dentro de la política española. Como les indico ahí, es importante estudiar la libertad de prensa porque sin esta libertad de prensa no vamos a descubrir el papel de las libertades políticas. y ahí, para terminar esta primera clase y para terminar este primer momento de nuestras sesiones, hay varias, varios peldaños para llegar a, a la primera reflexión del grupo En primer lugar, en el año 1962, las conversaciones de Grecia requieren un curso aparte de cuáles fueron los intelectuales y cuáles fueron las ideas con las cuales se empezó a amasar y a gestar, a poner lo que podríamos llamar la levadura de lo que van a ser los procesos de modernización española de los años 60. Otro momento importante, un segundo peldaño en la ética democrática española fueron los cuadernos para el diálogo. Desde el año 1963 hasta el año 1977 se publican y dirigidos por don Joaquín Ruiz Jiménez, se, se comienzan a publicar los cuadernos para el diálogo y es un segundo peldaño en la promoción y la construcción de esta ética civil. Había una palabra clave dentro de de eh, los tácitos o los que arrancaron con el grupo tácito y es la homologación a los países de nuestro entorno. Todos los que participaron en las redacciones de los artículos del grupo tácito eh, trabajaban con esta idea. Tenemos que parecernos a las democracias de nuestro entorno. Las democracias europeas eh, tienen que ser nuestro modelo. España tiene, aspira, tiene que aspirar a formar parte de la Unión Europea. Se trataba de no quedarse en la modernización industrial, sino de pasar a la modernización mental, es decir, de promover una ética cívica donde el pluralismo y donde no hubiera un único código moral, sino donde pudieran convivir las tradiciones morales dispares y donde no hubiera un único código vinculado a una única tradición religiosa la modernización industrial no eh, era eh, suficiente sino que era necesario también una modernización mental que significaba trabajar con los miembros del eh, pluralismo, con los miembros del valor constitucional que luego eh, vamos a llamar pluralismo político. Esto no significa que los eh, redactores del grupo tácito, que los miembros del grupo tácito no tuvieran una eh, pretensión de buscar la verdad y no tuvieran firmes convicciones, todo lo contrario. Precisamente esta entre las firmes convicciones religiosas de la mayor parte de ellos y eh, la vocación de introducir el pluralismo en la vida pública, esta tensión entre lo que llamamos la ética civil y la ética eh, mínima buscada y la ética de máximo, su ética religiosa que les animaba, esta tensión es la que marca la voluntad, el ánimo de los redactores del grupo el Prisa. Podríamos decir que eh, esta eh, tensión, <coughs> Esta tensión está en los dinamismos de una sociedad civil y una sociedad política, donde a partir de ahora, tanto el grupo Tácito como el grupo Prisa, nos van a exigir que distingamos entre lo privado, lo público y lo estatal. Es decir, puede haber códigos morales distintos y desde lo privado, desde lo público y desde lo estatal, necesitamos pensar la democracia y reconstruir los valores de la democracia. En definitiva, y con ello voy a terminar la primera clase de hoy, se trataría de pasar de lo que eh, genovés llamaba la España a garrotazos a lo que sería la España del abrazo. Como les decía, está eh, este curso, la pretensión del curso, el análisis del grupo Tácito y del grupo Prisa, tiene como finalidad reconstruir, reflexionar sobre el papel de los intelectuales colectivos cómo eh, vinculados a la prensa, cómo vinculados a las emisoras de radio, cómo em vinculados a los medios de comunicación podemos transmitir ideas, realizar, realizar ideas y sobre todo cómo pasar de lo que podríamos llamar de, de, de una España a garrotazos a una España eh, de la concordia. En definitiva y en resumen, dejo aquí la primera sesión, la primera clase para... <coughs> que en la segunda ya profundicemos en el aspecto de la legitimidad, la legalidad y el papel que los dos grupos o quienes eh, en la descripción y la presentación de lo que vamos a llamar los dos grupos o lo que eh, describiré como, eh, por un lado, el grupo tácito y el grupo prisa. Pero esta es una cuestión que veremos en otro momento.